Pues ya estamos en el año 2020. El 2020. El 2020. Pero ya estamos aquí en el 2020. queremos hacer algo especial este año y queremos empezarlo que oremos por un año muy bendecido. Y Así es, muy amén, amén. Para toda nuestra familia. Para Toda nuestra familia, amistades, eh, en fin, todas las personas que, que nos ven, nos escuchan, que sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Y te daría una pregunta nada más, antes de continuar un poquito más sobre este proyecto. ¿Te gustaría a ti que realmente oráramos por ti? ¿Te gustaría que participar en esta oración así para que Dios nos dé su bendición y la prosperidad para este año? Ya alguien dijo que sí. Bueno... Entonces, claro, claro que fe, sí claro que sí ya lo oí ¿verdad? Así es, y amén Amén Entonces, amén, ese es. es el proyecto Ya estamos Gloria, en el Señor. 2020 Entonces, oremos por un año muy bendecido Y próspero para todas para nuestras familias todas nuestras familias Así es, amén Y empezamos con las promesas para, para empezar, empezar el, año. el año Así es Bien, pues vamos a iniciar ahí en Isaías 43 del 18 al 19, y nos dice así, el 18, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Estamos leyendo la versión de la traducción en un lenguaje actual. actualizado, sí. Y así van a ser todos los demás, eh, todos los pasajes bíblicos. Pero me, me gusta cómo lo dice de esta manera. Sí, Y ahora, Dios... Le dice a su pueblo: uh -huh. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Del pasado, así Y déjenme comentarles algo, mis amados, ustedes que están escuchando y viendo ya este video. Es muy común, es, pero es demasiado común en los familiares y amistades. Pues en y, sí, en la y, gente. Y la gente en, en general. Sí. Siempre estar hablando y hablando del pasado. Del pasado. Y siempre lo hacemos, bueno, dicho así de esa manera. Y siempre se hace con Son. la manera de, de lastimar siempre a la persona que dijo algo o hizo algo uh -huh. y que no se va de acuerdo con, sí. con las demás personas. Exacto. Entonces, siempre estamos allí. Martillando, machacando, sí. sí Ajá. Sacando cosas del baúl. Que eso que ya. Ni se pone. No tiene caso. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. y ahora nos dice así el señor. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Ni en las cosas del Pero pasado tenemos que hacer cosas nuevas. Así es. Verso 19. El 19 nos dice, "Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca." Mira qué, qué gloria al nos señor. Lo dice el señor? Gloria Fíjese al bien lo, señor. lo que nos lo dicen. "Yo voy a hacer algo nuevo." Cuando ya. ya ya ya bueno, ha empezado a hacerlo bien estamos así empezando es. el año ya pongámonos ya. en las manos de Dios así para es. que él empiece amén. a trabajar ya en nuestras vidas sí amén amén así ya es. ya las fiestas quedaron atrás y ya los, los descansos ya quedaron atrás ahora así queremos es. prosperar queremos ser bendecidos queremos tener los beneficios que Dios nos puede dar así es tenemos como dicen los los, los jóvenes Sí. No tan jóvenes como nosotros, pero sí los jóvenes Como las águilas <risa> Tenemos, sí. que Nuevas fuerzas, la, la sí. Tenemos que agarrar la onda Tenemos que los, agarrar los conceptos de bendición, de prosperidad, de, de superación Amén, amén, así Luchemos, es Pero con ese propósito de, de superarnos, de, de, de, de, que las cosas ya no sean igual Que ya no sean igual, así es Y estamos empezando el año y lo vamos a empezar con el pie derecho como se dice. Sí, ¿verdad? así es, así es, amén. Y si, sí, estoy abriendo, abriendo un camino bien. en el desierto. Mire, en los desiertos es bien difícil pavimentar un, sí, una carretera. Sí, sí. Pero bien. el Señor lo puede hacer. El Señor lo hace, claro que sí. Donde no hay manera, Dios lo hace. Dios lo que, hace. Que haya la manera. Amén. Y haré, y brotar, haré brotar ríos en la tierra, tierra. seca. No más estas promesas es algo de Dios precioso. Vamos a la siguiente. Vamos ahí en Jeremías 29 del 11 al 13 de, de la traducción lenguaje de, de la Biblia actual. Dice, el 11, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Miren. Gloria al Señor. Haga lo suyo Gloria, este pasaje en México. Mis planes para ustedes son, ¿qué? Sí, Solamente para el bien. Para el bien. Y no son para mal. Solamente hay que buscarle a Dios. Buscarle, buscarle. Buscarle, pero de, de, de, de verdad. De todo corazón, así es. ¿Y, y qué dicen, es. voy a darles un futuro lleno, lleno de, bienestar. de bienestar alabado sea el Señor glorificado Imagínese, sea su nombre el Señor mismo se está encargando de decirnos que va a darnos un futuro pero lleno de bienestar lleno de bienestar Así vamos es. a ver qué nos dice el verso 12 amén. el 12 nos dice cuando ustedes me pidan algo en oración yo los escucharé Por eso. alabado sea su nombre por eso es un tiempo de oración para empezar el año y amén el así año, es no nada más este momento No, no, no, todo no, el todo el año sí. Cuando ustedes me pidan algo en oración Dice que nos va a escuchar Amén, así es Se imagina, entonces es por eso que estamos haciendo este así es. tiempo Para este tiempo de oración Para poder, pues que Dios nos escuche Que el Señor nos escuche, sí, a amén A nosotros y a ustedes y a todo el mundo Amén, así es Y vamos al verso 13 Bien, el 13 nos dice Cuando ustedes me busquen, me encontrarán Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Bueno ya que ya puso condición. Sí. Aquí sí. Ya que ya hay una condición la que tenemos que buscar y aceptar y respetar. Así cuando ustedes es, me amén. busquen, ¿qué dice? Me van a encontrar. Uh -huh. Siempre y cuando. Me, busque, Me busquen De, de todo, todo corazón. corazón Entonces quiere decir que la escritura O oh Dios a través de su palabra Nos está diciendo Cómo nosotros debemos de buscarle Amén, de así es todo corazón. De todo corazón Siempre el Señor nos habla al corazón Entonces esta es la manera Correcta de parte de Dios Para nosotros De cómo buscarle En todo momento Así es así Y entonces es. ahora nos vamos a a la oración para Aleluya. empezar el, el año. Sí, amén. Y vamos a hacerlo como hemos estado haciendo muchos materiales o muchos videos. Mi esposa hace una oración y luego yo hago otra. Sí, así es. Amén. Bien, pues eh, dispongámonos a, a orar y les pedimos que, pues si usted está viendo y escuchando este vi video, y esté en su casa, en la oficina Donde esté y puede también eh, Acompañarnos, pues gracias Padre le alabamos, le glorificamos Señor en este momento Señor Dándole la honra, la gloria Y la alabanza, Padre Gracias Señor, gracias porque Su amor y su misericordia son Grandes cada mañana Cada día Señor, gracias Padre porque usted nos da la vida Nos da la salud Señor Nos da el, el, el Tiempo, el tiempo que necesitamos necesitamos Para hacer todas las cosas Padre Santo Y, y debemos de, de dejar un Siempre tiempos Tiempos para usted Señor Para poder platicar con usted A través de la oración Porque es lo que usted nos dice en su palabra Que si nosotros lo buscamos De todo corazón En la oración usted Usted nos va a contestar, usted está con nosotros. Padre, en este momento, Señor, le pedimos con todo nuestro corazón que usted nos dé su bendición, Padre, para poder eh, ser bendecidos y poder bendecir a, a mucha gente, Padre Santo. Y en este momento, Señor, que empieza este año 2020, que ya tenemos dos días Padre, le pedimos en el nombre de Jesús que usted nos dé la sabiduría, que usted nos dé, Señor, el discernimiento para hacer las cosas que necesitamos hacer. Padre, y sobre todo para, para su obra, Señor, para seguir adelante en este ministerio, únicamente, Señor, le pedimos sabiduría sabiduría padre santo para hacer todas las cosas padre mío y que usted señor bendiga bendiga a nuestra familia señor nuestros hijos nuestros nietos Asimismo, sí señor a, a la audiencia señor a las personas que están viendo y escuchando este video, padre usted bendígales Bendígales también grandemente, Señor, pero la única condición que usted pide es que le busquemos en oración y que le busquemos de todo corazón, Padre, que seamos obedientes a su palabra, porque usted únicamente quiere el bien para nosotros, solamente quiere bendecirnos, solamente quiere el bien y no mal, entonces, ¿por qué no tomar un tiempo? un tiempo en esa comunión con usted a través de la oración, Padre Santo. Es, es algo precioso poder estar en, en la comunión con usted siempre todos los días y en el momento que nosotros podemos hacerlo, lo hacemos. Y así también nuestro escucha, Señor, nuestras personas que nos ven y nos escuchan todos los días. Padre, usted permítale, déle, Señor, el deseo en su corazón de buscarle y que puedan escuchar su voz, Padre, a través de su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que usted nos da y le pedimos únicamente esa unción del poder de su Espíritu Santo, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a su palabra, conforme a sus deseos. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. amén, amén, Padre Santo, Dios Eterno, Dios de todo poder y de toda gracia, ¿Cómo no empezar este año, Señor, en oración? Usted que es el Dios grande, fuerte y todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo comprende. Señor, yo quiero pedir por toda persona que vaya a ver el video y escucharlo, que usted tome, Señor, en el hueco de su mano, y que, Señor, usted lo bendiga, que usted lo prospere, que usted le dé la sabiduría también, Señor, para hacer las cosas correctas y bien hechas. Señor, que puedan amar a sus semejantes, Aleluya. que como matrimonios puedan estar juntos, siempre sí, bien señor, unidos. Si señor. tienen hijos, Señor, que puedan amarlos y quererlos y respetarlos. Así sí, los, los hijos también, Señor, que hagan lo mismo con sus propios padres. Señor, usted conoce cada condición en cada hogar, en cada familia Y en cada persona en lo particular Pero Señor, cualquiera que sea la situación de cada quien En su condición personal Señor, no podemos más que pedir la bendición sobre sus vidas Pedir que usted bendiga tanto sus vidas Señor Que los pueda prosperar Si no saben cómo hacerlo Señor Que nos busquen en oración Y Padre Santo, que ellos puedan encontrar la solución que siempre la va a ver y Padre Santo que nosotros estamos dispuestos siempre a extender nuestra mano también para apoyar en oración a aquellos que lo pudieran necesitar sí, Señor sí. por eso les vamos a dejar nuestros correos a, a, a sí. las personitas que están ya viendo Señor sí, para sí, que si sí. ellos tienen una necesidad nosotros podamos apoyarlos ah, en oración sí, creyendo y confiando Señor que para ustedes nada sí, nada sí, absolutamente sí, sí. nada es imposible y mi Dios a usted le damos toda la honra, sí, le damos toda la gloria y le damos toda la alabanza. Sí, y que todas las personitas, Señor, que se dignaron ver este video hasta aquí, Señor, que usted los bendiga sí, grandemente bendiga. y les llene de sabiduría sí, para señor. poder ser bendiga. personas bendecidas sí, y prósperas juntamente con toda su familia. Sí, sí. Para su bendita honra, gloria y alabanza amén. en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Sí, amén, amén, amén y amén. Y para poder... Pues, pues, de, de la oración para apoyo de la oración usted puede escribirnos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com y pues gracias gracias por escuchar y ver este video y por compartirlo y esperamos en el Señor que usted también sea bendecido, bendecido, bendecido en el nombre del Señor así es y compártenlo porque puede bendecir a otras personas ustedes haciendo esto bendiciones bendiciones